En textos y sí, de lo mejor de mí Ni me di el dolor de lo que estaba diciendo Por eso vi algo mayor a mí Me reviví en colores que brillaban en infiernos O copacaban en el invierno Con todas las palabras que nos llevan a perdernos Y nos querían retenernos Al fin caí, envejecí por mí, Reconocí por gil, el ego me estaba quemando El frenesí de no querer vivir y de fieles grises que mataban en un Esperaba pa' contarlo Si todo lo que duele el tiempo lo mata pasando ¿O acaso no era para tanto? Sentí dolor, me vi el mejor Perdí la voz por mantener a mis ojos Conté por dos, hería el amor Hiriéndonos en el bebé de mi canto ¿O acaso no era para tanto? Esto sí era para tanto Ambiento de tiempo y el viento me seca algunos llantos cuanto como yo han dado tanto, cuantas como os han hecho tanto Tantos aguanto por ver reír al fin a tanto Muchos, muchos fueron el último cartucho en una noche fuera de su cenicero Esos marineros que buscaban en la... Por poco, la única receta para no volverse loco Me seca algunos llantos cuántos como yo han dado tanto Cuantas como os han hecho tanto Tantos aguantó por ver reír al fin a tanto Muchos, muchos fueron El último cartucho de una noche fuera de su cenicero Esos marineros que buscaban en la luna La única fortuna que esperaban en sus ojos Y no pasó por poco La única receta para no volverse loco Y no pasó por poco la única receta para no volverse loco